Estimados participantes, en este último video del curso vamos a ver cómo aplicar diferentes formatos a la tabla dinámica y cómo crear gráficos dinámicos. Entonces, nuevamente, lo primero que voy a hacer es abrir el archivo que vengo utilizando para los diferentes videos. Y como verán, en la hoja 1 tengo la información principal y en la hoja 2 tengo la tabla dinámica creada en el video anterior esta tabla dinámica voy a utilizar para aplicarle diferentes formatos si yo selecciono cualquier celda de la tabla dinámica acá arriba me va a aparecer este menú que dice herramientas de tabla dinámica con dos opciones el menú opciones y el menú diseño ven que si hago clic fuera de la tabla dinámica desaparecen estas opciones de menú cuando hago clic nuevamente en alguna opción de la tabla dinámica vuelven a aparecer entonces me posiciono en cualquier celda de la tabla dinámica y hago clic en diseño acá me aparecen una serie de diseños que le puedo aplicar a la tabla dinámica si selecciono la flechita hacia abajo se agranda la lista y puedo elegir cualquiera en este caso voy a elegir este podría, podría haber sido cualquier otro y este diseño se aplica a mi tabla dinámica. Esto para aplicarle diferentes colores, diferentes estilos de línea, etc. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle diferentes formatos a los valores numéricos. ¿Cómo hago para esto? Ven que acá donde dice suma de cantidad de egresados, lo que me está indicando la operación que hace la tabla dinámica, al hacer clic con el botón derecho y yendo a configuración de campo de valor, me aparece la opción donde yo puedo modificar la operación que quiero que haga mi tabla dinámica. En este caso la voy a dejar igual, pero en esta misma ventana me aparece acá un botón más abajo que dice formato de número, que es donde me permite modificar el formato de los números de mi tabla dinámica. Hago clic, Bueno, y acá me aparecen diferentes tipos de formatos. Por ejemplo, tengo el formato general, que es el que tiene mi tabla dinámica en este momento. Tengo formato eh, de número donde puedo elegir si quiero que los negativos me aparezcan con el signo de menos y con una coma y dos decimales puedo aumentar la cantidad de decimales puedo disminuirlos, en este caso voy a dejar dos eh, puedo elegir que si quiero que me aparezcan los negativos con rojo en lugar de con el signo de menos, lo elijo acá ¿sá? puedo elegir si quiero un separador para los miles o no después acá tengo otros formatos por ejemplo moneda donde puedo elegir que me aparezcan con el signo de pesos, ¿no? o acá puedo elegir otros tipos de monedas de la lista, una serie de opciones, también tengo para elegir la cantidad de decimales, tengo formatos de fecha, donde puedo elegir si quiero la fecha con día barra mes barra año y el año con cuatro cifras, o día barra mes barra año y el año con dos cifras, o día guión mes. /año guión año con dos cifras o el año primero después el mes y después el día diferentes formatos de los cuales yo puedo elegir tengo formato de hora ¿no? donde puedo elegir si quiero un formato con 24 horas o un formato con 12 horas donde me indique AM o PM etcétera estas opciones ustedes ya eh, la deben de manejar como, como este curso estaba pensado para, para personas que ya manejaba en Excel seguramente lo habrán manejado en una tabla de Excel común bien, simplemente para mostrarlo si yo elijo el formato moneda este primero que está acá y elijo, vamos a elegir con tres decimales le doy a aceptar y le vuelvo a dar a aceptar esto se aplica a mi tabla dinámica en este caso voy a dejarlo como estaba con el formato general configuración de campo de valor formato de número y vuelvo a elegir general aceptar y aceptar y la tabla vuelve a quedar como estaba lo último que voy a hacer ahora es crear un gráfico dinámico para esto lo que voy a hacer es posicionarme obviamente en cualquier celda de la tabla y ahora elegir el menú opciones y elijo gráfico dinámico me aparece este cuadro de diálogo donde puedo elegir eh, algún tipo de gráfico de lo que me aparecen en la lista. Tengo columnas, tengo líneas, tengo circulares, barras, áreas, etcétera, etcétera. En este caso, voy a elegir gráfico de columnas y voy a elegir algún tipo de gráfico de esto que me aparecen acá. Voy a elegir el primero y le doy aceptar. Ahí ya me aparece el gráfico dinámico donde tengo las generaciones acá abajo. ...y cada barrita de esta va a representar una carrera... ...en este caso arquitectura del azul... ...después tengo ciencia y la educación... ...derecho con verde... ...economía con violeta, medicina, psicología, sociología... ...bien, acá está el gráfico... ...que se manejaría como cualquier gráfico de Excel... ...pero lo que quiero que vean es lo siguiente... ...si yo le aplico algún filtro a mi tabla dinámica... ...borro todas las generaciones por ejemplo... ...y marco solo 2010 automáticamente el gráfico se modifica por ejemplo en el rótulo de las columnas voy a mostrar solamente arquitectura y ciencia de la educación y automáticamente el gráfico se modificó ¿Ah? voy a borrar el filtro de las generaciones y nuevamente el gráfico se modificó borro el filtro de las carreras y nuevamente el gráfico se modificó. Lo demás se maneja como cualquier otro gráfico de Excel. Bueno, esto ha sido todo eh, por este video. Espero que les haya quedado claro. Un saludo.